¿Podría ser este el escenario que nos espera en el futuro cercano? Así se vive en el país con la peor contaminación del aire del mundo Ciudades que crecen sin control, aire sucio, los efectos del cambio climático Está este cóctel tóxico llevando a nuestra civilización a sus límites. It's morning in Ulaanbaatar and people are going to work, getting ready to go to school, and I can smell the pollution. It's so thick, you can even taste it. I've got a pollution monitor here and it's measuring PM2.5, which is these tiny particles that get deep into your lungs. That's why they're so dangerous. And a minute ago, it was at 999. That's as high as this monitor will go. Los niveles de seguridad son supongo que algo más de 25. Entonces, ¿cómo se ha hecho esto malo? Para descubrirlo, Stephanie Hegarty de la BBC viajó hasta las vastas estepas mongolas. Para lograrlo, hemos venido aquí. Donde la manera de vivir es completamente diferente. Erken Bayar y su hermano son herederos de una larga tradición de pastores nómadas. Pero a pesar de su evidente dominio en el manejo de animales, es posible que no tengan la oportunidad de vivir de eso. Este año no hay nieve. El año pasado, fue todo lo contrario. Perdieron todos sus caballos, unos 20 y más de 30 ovejas. La razón por la que la vida está difícil para los is because the weather has been really messed up over the past few years. They had two really dry summers, followed by extremely cold winters, so animals didn't eat enough during the summer to last them, and they were weak and couldn't survive the winter. But this year has been completely different. The summer was really wet, there was a lot of flooding, and the winter has been incredibly dry. This grassland should be completely covered in snow, and the snow actually protects the grass. Right now. These animals are just chewing up everything they can, and people are worried that by the time spring comes, all the grass will be gone. And that's because the climate here is changing in weird and unpredictable ways. Do you think you'll be able to stay here in the countryside? <laughs> Ella quiere encontrar trabajo como cocinera en la ciudad, junto con decenas de miles de personas que abandonan el campo cada año. Según los climatólogos, la temperatura de Mongolia ha subido 2,2 grados centígrados. El hecho de que sea un país sin salida al mar y su altitud hacen que sea más vulnerable a los cambios de temperatura. La mitad de la población de Mongolia vive en la capital y la mayoría quema carbón crudo. Es la forma más económica de calentar sus casas cuando las temperaturas descienden a 25 grados bajo cero. Pero el humo está asfixiando la ciudad y perjudica la salud de los más pequeños. Iredni tiene cinco meses y ya fue hospitalizada seis veces. <tose> ¿Qué de es de crees que es una es fuera del hospital, los niveles de partículas PM2,5 están nuevamente fuera de control. Todos los días los médicos ven a cientos de niños que luchan por respirar. La doctora Sundui no tiene dudas de que está relacionado con la contaminación. <risa> It must be difficult when you help a, a child to get better and then you know that they're going back into the pollution to get sick again. I help a to I that su mayor temor es que esta situación derive en una epidemia de cáncer de pulmón. La ciudad tiene planes ambiciosos para prohibir el carbón crudo. Quiere hacer que la población queme carbón procesado, más limpio, pero también más caro. ¿Es todo? It's Wow, it's going down fast. Mm, es sorprendente lo poco que se está haciendo para detener la contaminación del aire en Ulan Bator, pero una empresa nueva está trabajando para hacer filtros de aire más asequibles. So if you leave it on for like 20 minutes, then this room won't be uh cleaner. Wow. <laughs> not not people have these, right? Yeah, actually most of their preferred cost a lot. Aún así, es solo un parche sobre un problema mucho más grande. Es extremo, casi apocalíptico. Pero los problemas que enfrenta Mongolia se repiten en todo el mundo. Y a menos que solucionemos problemas como los combustibles que utilizamos, la rápida urbanización y el cambio climático, este tipo de contaminación podría convertirse en la nueva y preocupante normalidad.